Pues sí, está claro que sí es sí, pero cuando llega a la política, ni es sí, ni es no, es solo opinión del gobierno o de la oposición. Si sí es sí, todo el mundo contento, si sí es no. Aquí comienza el problema ¿Cómo demuestras que dijeron sí? ¿Cómo demuestras que dijeron no? Creo que el tema es de locura A quien lo inventó nadie la cura Estas cosas tapan otras cosas con malas políticas, así van las cosas. Con malas políticas, así van las cosas. Sí o oh sí, o oh no, o oh no. Hay otra cosa que me preocupa. Tengo un gran amigo que se llama Pepe Ayer me lo encontré en la calle Y me pidió que le llamara Pepa. Se ha operado en comisaría Dijo que se sentía mujer y la policía Siguiendo las órdenes de la ley Pepe ya es mujer, ahí donde lo veis, creo que los temas son de locura Ahora lo bueno es muy malo y viceversa Si tienes un piso, deja la puerta abierta, al menos no te la romperán, los ocupas la puerta Creo que los temas son de locura, ¿sí? Ahora lo bueno es muy malo y viceversa, ya lo creo. Si tienes un piso, deja la puerta abierta. Al menos no te la romperán, los ocupas, la puerta.